Bueno, hemos YouTube esta es la misión Sayonar a Salvatore. En esta misión debemos de matar a Salvatore. Obviamente. Para pasar esta misión fácilmente lo que van a necesitar son las granadas. Vamos a conducir pues, hasta la otra ciudad. Yo cortaré el video. Yo pausaré el video para que no salga tan largo. Bueno, ya que estamos llegando, lo que deben de hacer es... Ir a la mansión de Salvatore Para que puedan pasar la misión fácilmente Deben de venir a la casa de Salvatore Van a coger vehículos los van a parquear aquí en la entrada Como yo estoy haciendo Esto es para pasar la misión de manera sencilla Van a robar tres vehículos en específico se van a parquear aquí en la entrada de la casa de Salvatore Puta madre, estos tigres joden. Montamos en el vehículo. Bloqueamos la entrada, como les sigo diciendo. buscamos otro vehículo. Un tercer vehículo. lo ponemos en la entrada segundo vehículo ya que me desaparecieron uno son muy tramposos y aquí ya nos va a decir que viene salvatore en este vídeo ya va a salir donde nos quita esta cinemática vamos a esperar aquí en la entrada no se desesperen porque dura su tiempo en, en llegar salvatore y cuando él vaya llegando ustedes van a tirar granadas a lo loco a estos autos que están aquí en la entrada yo en lo que él llega voy a pausar como pueden ver está cerca ya llegó su sus, llegaron su seguridad Van a tirar granadas a lo loco. Hasta explotarle vehículo. Hasta prenderle el carro en fuego. Bueno, está por aquí. Van a tirar granadas. Y ya. Y de esta manera sencilla van a pasar la misión luego de la pase entren a la casa de salvatore rápido y tomen un vehículo de esto porque desde a partir de este momento ya la mafia va a ser enemigo suyo con este mafia y se van como yo les voy a enseñar se van por aquí y bueno amigos de esta forma están pasando de esta forma de esta forma ya pasaron la misión Sayonara Salvatore de una manera sencilla. Espero te haya gustado. Como veo que le, han gusta, como veo que le ha gustado mi tutorial de GTA Vice City. Espero le den apoyo a ese también. Y bueno, hasta aquí les dejo el video. Dejo el video. Hasta la próxima. Adiós.